Éramos con las intrusas, como si no pudiéramos nosotros como periodistas poder hacer deporte. Teníamos que hacer parlamento, sociedad, economía, pero deporte no. Bueno, pues mira, yo tenía ganas de hacer deporte y, y lo he hecho. Yo tenía en un pedestal a pie de Coubertin porque había sido el que había puesto otra vez... Eh, Encima de la mesa, los Juegos Olímpicos, ya había recuperado los Juegos Olímpicos de la, eh, de, de, de, y los ha traído a la, a la historia pre, re, reciente, más cercana, eh, desde 1896, que fueron los primeros juegos que se vuelven otra vez a recuperar después de la prohibición por el cristianismo. Pero claro, cuando, cuando empiezas a rascar encuentras, encuentras, y encuentras que pierde cubierto tener un misógeno empedernido. Las mujeres solo tienen una labor en el deporte, coronar a los campeones con guirnaldas. El deporte femenino es práctico, no es práctico, ni interesante, ni estético. Además de incorrecto. Este es el señor que dirigía el Comité Olímpico Internacional. ¿eh? A veces no te das cuenta de los titulares y sobre todo de las fotos, muchas veces con una intención sesgada, machista, eh, asexual, o sea, completamente eh, en partidos de, de waterpolo, que por debajo se pegan leña y se pegan caña, pues a lo mejor alguna que tira el bañador y se le ve la teta y pues esa es la foto que sacan. Es que tú como ser humano y como individuo no es una cuestión de responsabilidad social corporativa, es una responsabilidad social individual. Y si no te involucras tú, ¿cómo quieres que se involucre al de al lado? Yo desde luego sigo siendo la gota malaya desde todo lo que puedo hacer eh, por la igualdad, porque siga habiendo deporte femenino, porque siga visibilizándose el deporte femenino en los medios de comunicación y por sacar a la luz todas las desigualdades que yo voy encontrando y que encuentro muchas.